Me gustó. Buenos días. Te la compro. Bueno, hay una llamada. Yo también. Adelante, buenos días. Fabián, sí. muy inteligente. Buenos días. Sí, buenos días. A, a ese programa tan prestigioso de mañana. Muchas gracias. gracias. Sí, es José Calazán Morel. Hey, quiero... José. Sí. José. Buen día. Calazán, Buen quiero antes día. de que tú continúes aprovechar el momento que me da para darte ya de manera formal. El más sentido pésame a nombre mío y del equipo por el fallecimiento de tu madre. Lo dijimos ayer, sí. no, pude, no pude estar presente porque cuando me enteré ya había ocurrido el enterramiento, me contó Huácar, y por eso no estuve contigo, pero es como si lo estuviera de manera sincera. Adelante. Sí, precisamente ayer, a eso del mediodía, el magistrado Matías Rodríguez me llamó y me dijo que en ese programa nos eh, habían dado su solidaridad. Sí. Y entonces eso me ha motivado a expresarle eh, mi agradecimiento, y no tan solo el mío, sino el de la familia Morel Rodríguez, que se siente eh, por las expresiones de solidaridad que ustedes emitieron ayer en el programa ante el fallecimiento de nuestra madre Isabel Morel. Eso es tanto la expresión mía como de los demás hijos que son José Manuel. Manuel Emilio, Angelita y Elisa. Es no? por él, de que le damos las gracias por no? esa palabra de aliento de solidaridad dada en ese prestigioso programa de mañana, que lo integran esas personas de tanta vocación, de servicio y de mucha sensibilidad, como, como son la dama Carolina Medina, el maestro Amado José, Fulvio Ureña, Francis Rodríguez, y ya, realmente nos no hicieron sentir bien con esa palabra de aliento que fortalecen a uno en estos momentos de tristeza. Bueno, no. nos unimos Un abrazo al dolor. gracias magistrado, nos unimos a su dolor. Gracias, gracias, gracias. Bueno, bueno que... era el magistrado eh, José Calazán Morel, sí. eh, estuvo en la Procuraduría de Medio Ambiente y luego estuvo en la Procuraduría. O está en la Procuraduría Ordinaria Tenemos sí. otra llamada Adelante, buenos días Buen día Buen día, Amado Buen día, ¿cómo están ustedes? Eh, Pacheco día. ¿Cómo bien, tú estás? Bien. Ah, tú sabes que yo no me pierdo el programa siempre estoy aquí a ver, adelante. Gracias, Pacheco de Oye, Vamos a comenzar con el asunto de, de la educación Adelante Ese tema es muy neurálgico y delicado para la salud de la juventud y la niñez en el país Ahí no te puede inventar entonces, eso que es semipresencial, eso es una estupidez. Los niños, los niveles bajos, tienen que tener el maestro ahí de frente. Ahora, ¿qué es lo que deberían hacer? Como una de las propuestas, creo que el compañero Tito y yo hablamos, es que en la tan tendida hay que dividir los muchachos tal como era antes. Porque tú no puedes meter 40 y 35 niños y jovencitos... ...en un aula con esta situación... ...30 está planteando Entonces, el protocolo... es una buena estrategia... ...mira, eh, con relación al Banco Central... ...todo el mundo aquí sabe... ...que la designación del, del director del Banco Central... ...no lo decide el gobierno... ...lo deciden los organismos internacionales... ...de financiamiento... ...y la Reserva Federal... ...inclusive con un amigo en el barrio... ...yo le decía... ...pueden cambiar a todo el mundo... ...a que no cambian en el Banco Central... ...y por qué... ...digo porque eso lo deciden los organismos que le prestan al país, para que le puedan pagar los préstamos que, que nos han impuesto los gobiernos. Esa es la realidad, no fue que vino de él no, porque él hizo buen trabajo, no, no, es que de los, los 90 está ahí sembrado, el caballero. Pacheco. Entonces, en esto no es tu tía. Pacheco. Dime. Pero quizá, eh, contrario a lo que usted está manifestando, eh, el, el expresidente Hipólito Mejía sí cambió al, al gobernador, puso a José Luis Malcún ahí. ¿Y qué pasó? Y, claro, un desastre. <risa> ah, entonces, los organismos internacionales ya no están jugando con eso, hermano. <risa> esto es lo que pasa en el fondo. El problema es que hay cosas que se ven y, y otras que, que no se, se ven, como se ven. decía el maestro aquel. Así es, Pero así es. Que y el... las que no se ven son más importantes. El presidente. Sí, bueno, como... gracias a nuestro dónde... gran amigo Pacheco por su llamada. Maestro, ¿verdad? Eh, maestro, sí, maestro, Pacheco maestro, maestro pacheco. abogado también, además de profesor. Saludo, abogado. Saludos, Pacheco, gracias. Saludé, o sea, que que quiero que Pacheco se quede pacheco. ahí, ojalá que pueda ver hasta, bien, bien, bien, bien hasta el momento de nuestro bien, bien, tema, bien, bien, para compartir bien, con él, que sé que además de maestro tiene sus venas de sociólogo, un aspecto que voy a tratar muy neurálgico en la sociedad dominicana. Bien.